Últimos días para participar en el Launchpad de Bit2Me. Tenemos hasta el día 28 de febrero. La primera compañía en listar su token de utilidad es Benext, el neobanco español fundado en 2017 y con más de 400.000 clientes activos. Utilizando la tecnología blockchain, lanzan transferencias internacionales y servicios en criptomonedas. ¿Cómo participar en el Launchpad de Benext? Únicamente necesitamos cumplir dos requisitos. El primero de ellos es tener una cuenta creada y verificada en Bit2Me. Accedemos a la opción del Launchpad y seleccionamos la fase en la cual queremos participar. El segundo requisito que debemos cumplir es depositar fondos en nuestra billetera para que el día 1 se ejecute la reserva. Recuerda que los depósitos mediante tarjeta son completamente gratis. Si necesitas más información acerca del Launchpad, te animo a que visites nuestra web satoshifactory.com y también nuestro canal de YouTube en el cual encontrarás los vídeos completos. Recuerda suscribirte y seguirnos en las redes sociales para no perderte ninguna novedad.